Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. Eh, el vídeo de hoy trata sobre verbos importantes. Importantes, verbos. Empezamos. He apuntado aquí unos pocos. Para empezar tenemos comer, beber o dormir. Estos importantes. Repetimos comer, beber o dormir. Luego, por ejemplo, pasear, andar saltar, correr o ir en bici, que esto es bici, montarte, bici, montarte. Eh, o conducir, por ejemplo, conducir un coche. Eh, luego, por ejemplo, eh, hablar o hablar según hablas de forma oral o por lengua de signos, oír o escuchar vivir, ver, por ejemplo, ver la tele, eh, salir, pero salir, por ejemplo, sería, si es salir de fiesta, como esto es fiesta, pues salir de fiesta, o irse de vacaciones, sería vacación, irse, vacaciones, irse. Eh, por ejemplo, tengo llorar, esperar o sentarse. Gracias, adiós.